Hola, soy Jasmine Valdivieso, conductora de La Cusilla, un producto de LZR. A poco de concluir un año por demás complicado y a días de festejar una atípica fiesta de Navidad, el 2020 no deja de sorprendernos. ¿Dónde más 2020? Pasamos de enero a febrero, marzo, cuarentena y diciembre y así se fue un año que entrará a la historia por los miles de muertos que dejó el coronavirus. El colapso de los sistemas de salud a nivel mundial la inoperancia de algunos líderes y la desazón de otros. Si bien la luz parece estar al final del túnel con las distintas vacunas que ya se empezaron a aplicar, el camino aún es largo y la normalidad como la conocíamos parece ser algo del pasado. Aún así, muchos y en casi todo el orbe armaron el arbolito navideño, sacaron a su niñito Jesús, les pusieron barbijo y armaron el pesebre, listos a esperar la noche buena y festejar su nacimiento. Claro, a menos que usted sea norcoreano, que ahí le tocará celebrar el cumpleaños de la abuela de Kim Hong Hoon. Como vemos, hay para todos los gustos. Sin ánimo de caer en confrontación, esta fecha es muy relacionada con el consumismo. Solo en el año 2013, el mercado estadounidense es el que más dinero gastó durante la Navidad con 245 mil millones de dólares. O el hecho de que por consumo, por persona, los irlandeses tengan Desembolsos de $1,184 dólares solo en esta festividad. Si bien estos números serán menores en esta ocasión por la pandemia, tanto Europa como Estados Unidos viven la segunda ola y las celebraciones serán restringidas. Seamos reales, la gente... Se dará formas para gastar en estas fiestas. Si bien este es un año en que uno merece festejar a los que ama y mimarlos con obsequios, esta no será una opción para millones de personas, ya que después del impacto sanitario, el descalabro económico que provocó el COVID-19 será una secuela que golpeará a la humanidad por años. El 7 de octubre el Banco Mundial anuncia que prevé que en este año la pobreza extrema mundial aumentará por primera vez en más de dos décadas. Se estima que por la pandemia, entre 88 millones y 115 millones de personas serán empujadas a la pobreza extrema, mientras que la cifra total podría llegar a 150 millones para el 2021. Cosas así quitan las ganas de festejar, ¿verdad? La pobreza extrema es definida como la situación de quienes viven con menos de 1.90 dólares al día. Probablemente esto afecte a un 10% de la población mundial en el 2020. De acuerdo con el informe sobre la pobreza y prosperidad compartida que se publica cada dos años, lo duro es que hay deportistas que ganan el equivalente a 4 dólares por segundo. Lindas fechas son estas para hablar de igualdad. Según la ONU, los 47 países menos desarrollados en 2020 tendrán su peor desempeño económico en 30 años con una baja estrepitosa en sus ingresos, pérdidas generalizadas de empleo y déficit fiscales cada vez mayores, lo que revertirá años de progreso en la reducción de la pobreza, la nutrición y la educación. Ya en 2019 en Bolivia la economía venía sufriendo un retroceso que se acentuó con todo lo que pasó en estos meses. Nuestra región ...vivió un fuerte ensañamiento por parte de la enfermedad que mostró nuestras falencias sanitarias. Ahora viene la factura económica. Según la prensa alemana, se estima que Latinoamérica retrocederá 15 años por la pandemia. Además de andar de luto, estaremos yescas. Se calcula que el rendimiento económico caiga en un 8%, el mayor en el planeta... A finales de este año, la cifra de latinoamericanos en la extrema pobreza habrá aumentado hasta los 80 millones, 16 millones más que en 2019. Lo económico tristemente incide en todos los aspectos de la vida. Las personas con pocos recursos no pueden acceder a atención de servicios de salud de calidad. Si enferman, su probabilidad de morir se incrementa. La educación se vuelve también restringida y esto marcará el destino de millones de niños. Se habla de una generación perdida estas condiciones son las propicias para el estallido de conflictos y disturbios como no estar enojado si se tiene el estómago vacío en bolivia combinamos la crisis de la pandemia con una crisis política que marcó una pésima gestión sanitaria. Al parecer a los bolivianos nos pareció poco una pandemia, así que hicimos todo para complicarlo. Pobres sí, pero sencillos jamás, dirán algunos. Ya con un presidente democráticamente electo, con un perfil altamente económico, se encaró una reconstrucción económica con varias medidas, como bonos, incentivos a distintos sectores, fortalecimiento de nuestras divisas, entre otros. Es una etapa de ponerle el hombro a la patria, a diferencia del fútbol, aquí si perdemos no podemos hacer la barra a otro país, nos va mal y nos afectará a todos. Esta crisis exige esfuerzos propios y colectivos y da para largo, la segunda ola toca ya a nuestras puertas y la cuarentena rígida ya no parece ser una opción, necesitamos cuidarnos, como debemos cuidar la economía y esto solo se logrará con un esfuerzo común. Se vienen las fiestas de fin de año, celebremos con las medidas de seguridad. Si podemos, agasajemos a nuestros seres queridos y si nos sobra, compartamos un poco. Seguro que podremos hacer felices a otras personas más. Son tiempos duros, que mejor que alegrarlos y ayudándonos un poco, ayudando al prójimo. No son tiempos para seguir sin cuestionar un sistema capitalista de consumo desmedido. La pandemia ha develado que el paradigma de vida capitalista nos enferma a todos por igual. No existen más espacios para tratar de ocultar las montañas de basura desmedidas que generamos. Que las falsas necesidades creadas no tienen disputa con la sobrevivencia elemental. La Navidad en pandemia es sobre todo un tiempo de reflexión agradecimiento y cuestionamiento a la cruel normalidad de la que formamos parte. Y si no crees lo mismo, pues es muy probable que la humanidad tenga que pasar unas cuantas pandemias y desastres mundiales más para dejar de destruir y empezar a construir con respeto y equilibrio a nuestra comunidad y al entorno que habitamos. Y sin más ni menos, ¡Feliz Navidad! Este fue el episodio de La Cusilla de hoy. Recuerda, amar también es hablar claro y actuar más que por el bienestar individual. Hasta la próxima, Bolivia.